Los plenos tienen que celebrarse sí o sí. Eh, los concejales tenemos que ser respetados eh, a la hora de hacer nuestra labor. Eh, nosotros veíamos como la fórmula menos agresiva también y en la anterior legislatura veíamos como la fórmula menos lesiva el que no se desalojara, no se multara a la gente y se hicieran como pudiéramos aunque fuera en la sala de arriba. Eh, ya me contaréis cuál es la alternativa, salvo que lo que se quiera es paralizar la ciudad y salvo que lo, lo que se quiera es no entrar nunca al debate porque no hay propuestas.